Un nacional haitiano que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul narra cómo fue chocado por una persona que calibraba una motocicleta en momento que se desplazaba el pasado sábado por la Avenida Libertad próximo al Puente Rivera del Jaya. Agustín Pierre presenta rotura en una pierna y laceraciones en gran parte de su cuerpo. El que este, yo me de un helado, me fui a pagar el helado en el puente de la Rivera, después de salir del puesto de la Rivera. Me fue la bomba de gas, y el gas. Después me, me está saliendo de, de, de la bomba. El tipo vino con el motor cali, calibrando. Me da de esto. Yo no sabía nada. Después de que me da de esto, yo no sabía nada. Fue el patrón mío que me dejó a mí, que me dejó a mí lo que pasó. Yo tengo condensación. Ayer por la mañana. Yo lo yo, yo esa a gente. Todas las villas yo no puedo comer nada. Donde yo estoy. ¿Tienes las dos piernas rotas? Sí. A me esa está rota, esa está... No está roda, pero está malo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.